si no valoran tu presencia, dales el regalo de tu ausencia. En esta vida, debe ser como la sal, o como el azúcar. Si eres una persona que no gusta el café amargo, sabrás lo horrible que es tomar café sin azúcar. ¿Alguna vez has intentado hacer dieta? Si es así, recordarás que una de las primeras cosas que el nutricionista te dijo, es que debías comer pollo sin sal, y como recordarás, su sabor era horrible. A veces en la vida, existen personas que no nos estiman, hasta que ven la falta que hacemos, hasta que se dan cuenta que nuestra presencia les da mucha lucidez a sus vidas. Y es que a veces aunque tu presencia no se sienta, ni se note. Tu ausencia hace que toda la vida de esa persona pierda sentido, y es que a veces eres tú la única persona que en él o en ella confía. La única que apuesta y pone su tiempo para estar, para hacer que la relación funcione. La única persona que le ha demostrado que el amor existe, y que sin duda alguna eres la persona que le ha amado como nadie, y que le ha sido fiel como nadie. Eso me recuerda una pequeña anécdota de Esther. Una chica muy guapa que tenía opciones, muchos pretendientes, salía con muchos chicos y entre todos los que conoció se enamoró de Carlos, un joven camarero que trabajaba para una cadena de hoteles. El muchacho era humilde pero muy trabajador, madrugaba para llegar temprano al trabajo, para cumplir sus horas de empleo y poder pasar tiempo con Esther. Siempre la apoyaba y ahorraba mucho dinero para invitar a Esther a lugares bellos a los que Esther estaba acostumbrada. Esther, aunque estaba contenta con él, siempre albergaba la posibilidad de estar con otro hombre, creyendo que quizás existiera alguien mejor para ella. Ella siempre estaba buscando la posibilidad de estar con alguien que fuera mejor, así que sin decírselo a Carlos, siempre enviaba mensaje a otros hombres, que consideraba que serían interesantes partidos. Un día de estos, Esther en su trabajo conoció al que sería su nuevo jefe, un hombre bastante atractivo de unos 45 años, que ocupaba una de las esferas más altas de la empresa. Era un hombre que ofrecía a Esther todo aquello que ella buscaba siempre, la posibilidad de viajar, conocer a más personas y tener éxito como modelo. Pronto la relación entre Carlos y Esther se complicó y Carlos se esforzaba mucho por mantener contenta a Esther, aunque no ganaba mucho, trataba de que ella estuviera contenta. La relación de Carlos y Esther, aunque no se basó en el dinero, ella no le preocupaba que Carlos fuera camarero, lo que realmente le preocupaba era acabar como su madre, una mujer que se dedicó por completo a sus hijos y que hoy vive en una casa humilde sin futuro. Ella temía quedar así, así que vio en su nuevo jefe a alguien a quien encontrar, un futuro, un porvenir y quizás un mejor trabajo. Eso significó para ella un gran sacrificio, porque suponía terminar su relación con Carlos, al final le dijo a Carlos que ella ya no sentía lo mismo y que necesitaba tiempo. Carlos se derrumbó y trató de mil maneras de hacer que Esther cambiara de opinión, pero ya Esther se había implicado con su jefe e incluso ya habían tenido varios encuentros casuales en hoteles, Carlos simplemente vio cómo su relación se hacía a pedazos. Las cosas fueron empeorando para Carlos, que días después tuvo un pequeño problema con un huésped, que le llevó a la suspensión de su empleo. Carlos engordó, subió de peso y se descuidó, mientras que Esther continuó su amorío con su jefe, el cual le prometió llevarla con él. Los meses pasaron y esas promesas parecían lejanas sumado a que el trato del jefe de Esther era cada vez más raras y fastidiosas. Esther y su nueva pareja solo podían verse en hoteles. Rara vez Esther recibía algún regalo, un presente o un detalle por parte de su nueva pareja. La relación se volvió tan fría e insípida, porque no había aquel encuentro fraterno, romántico y humano que Carlos daba. Incluso Esther empezó a verse frustrada en la intimidad con su nueva pareja, porque este simplemente venía, se la llevaba a un hotel, mantenía relaciones con ella y finalmente se marchaba. Siempre alegando que tenía trabajo. Esther pronto se enteró que este nuevo hombre, realmente estaba casado, y que se estaba reconciliando con su esposa. El mundo de Esther fue de mal en peor, cuando se dio cuenta de que aquel hombre de quien se enamoró, jamás le fue fiel. Se enteró de rumores de que otras compañeras de trabajo también había tenido moridos con él, y en ese instante fue cuando Esther se recordó de Carlos y los detalles que tenía para con ella se dio cuenta, que después de todo, sí había un futuro con Carlos, que siempre se esforzaba en tratarla como reina, en llevarla a los restaurantes más caros de la ciudad, y de siempre procurarle con su atención, la escuchaba, la apoyaba para que fuera modelo. Incluso Carlos le compraba a Esther varios ejemplares de revistas donde salían modelos famosos para inspirar a Esther. Carlos, no solo amaba a Esther, sino que también la apoyaba y quería construir con ella, una empresa sólida en el sector hotelero y hacer de ella la imagen de la empresa. Todo esto, Esther lo recordó con pleno anhelo y se dio cuenta de que hombres fieles como Carlos ya casi no hay. Esther, a donde fuera que posara su atención, solo escuchaba de infidelidades, traiciones y dolores. Sus amigas llegaban llorando porque algún patán las lastimaba y fue en ese entonces que Esther se acordó de que con Carlos tenía algo especial, algo real, algo único, algo que era suyo. Carlos dejó de molestar y perseguir a Esther, no la buscó ni la llamó. El peso de la ausencia de Carlos resintió tanto en Esther que meses después, sino que años, ella lo buscó. Sin embargo, después de aquel altercado, Carlos fue despedido de su empleo. Eso lo llevó a padecer de muchos problemas, pero encontró el impulso para emprender. Empezó un proyecto hotelero con un amigo de la infancia que le dio el capital para empezar. Trabajó bastante sus meses, y pronto se convirtió en el director general, de un pequeño grupo de hoteles, que al final empezaron a crecer, dada la experiencia de Carlos en el turismo. Cuando Esther por fin se encontró con Carlos, este ya era otro, ya era un hombre mucho más cambiado, había mejorado su aspecto, ahora tenía su propia oficina y viajaba seguido. Carlos era otro, un día Esther quiso recuperar a Carlos, así que un día lo fue a ver a su oficina. Carlos sorprendido por la visita la dejó de entrar, y fue ahí donde Esther se dio cuenta de la clase de hombre en la que Carlos se había convertido, le pidió perdón y le dijo que aún lo quería, Carlos sin embargo, solo la contempló llorar, no dijo mayor cosa, solo se sentó en su despacho, dio la vuelta a la silla en dirección al vidrio templado que estaba en su oficina, se quedó así, guardando silencio, entonces Esther lo comprendió. Comprendió que ahí no había ya nada para ella. Tomó su bolso y se marchó. Llegó a su casa y se echó a llorar. Recordó todo lo bueno que Carlos había sido y hasta se recordó de las ambiciones que Carlos tenía de alguna vez ser propietario de su propio negocio. Esther había tenido el amor de su vida, un futuro prometedor y un hombre de los pocos que hay que son realmente fieles. Pronto, todo a su alrededor le empezó a saber agrio, todo empezó a parecer sin sentido. Carlos le endulzaba tanto la vida a Esther con su optimismo y sus ganas de apoyarla y de estar con ella. Ahora sin él, ella se sintió como si una parte de sí misma se hubiese ido. Los días pasaron y el amorío de Esther con su jefe, se hizo saber, eso le llevó a renunciar a su empleo, se quedó sin trabajo, con el cual tuvo que abandonar su departamento o e irse a mudar a una vecindad. Hoy, años después, todos los que pasamos por ese edificio la hemos visto, Esther luce con un rostro amargo, siempre usa ese vestido rojo escotado, sale todas las noches y algunas veces se le escucha llorar, los niños de la vecindad le apodan la solterona, qué cruel, honestamente sé que se equivocó, pero lo peor para Esther es que quizás nunca se perdonó. Tuvo el amor de su vida enfrente, y no lo supo apreciar, no supo darse cuenta que Carlos, era el indicado, y lo dejó ir. Hoy ella, ya resentida está, cree que todos los hombres son iguales, y ya no quiere volverse a enamorar más, sin embargo, se sigue metiendo en malas relaciones, que cada vez la destruyen más, quizás llegue el día en que se perdone, o quizás no. Esta historia puede ser tu historia, Quizás en la vida de alguien, tú seas Carlos, y seas la mujer que siempre tiene sopa caliente en la casa, seas la mujer que siempre trabajaba para que no hiciera falta, seas la mujer que se esmeraba, y que aunque hayas tenido oportunidad, jamás pusiste los cuernos a tu pareja, y a pesar de eso, no supieron valorarte. Quizás tú seas Carlos en tu historia, y seas un hombre que lo dio todo por amor, y te pagaron con traición. Sin embargo, sin importar que esa persona no te haya valorado, sin importar que te haya tocado acercarlos en la vida de alguien, debes comprender que esa persona que no te supo valorar, pronto se dará cuenta, que no existe nadie que lo amará, que la amará como tú, que tu amor fue lo más puro que tuvo entre sus brazos, y no lo supo valorar. Y como Esther, pasará una buena temporada recordando que le tuvo entre sus brazos, que le tuvo aquí a su par, y que te dejó ir te dejó que te fueras, y no hizo nada para que te quedaras. Y quizás te llore, por no haber sabido conservar lo que fue suyo. Nosotros, debemos valorar nuestro amor, debemos darnos cuenta que entregamos algo especial, y no tenemos que tener miedo de marcharnos, cuando la otra persona no nos quiere, no nos valora, o nos cambia por alguien más. La vida, es sobre tomar decisiones, y algunas son malas, y hay consecuencias, y esa persona que hoy te sacó de su vida, deberá lidiar con el dolor de verte irte, y perderte para siempre.